...su nombre en árabe significa ciudad brillante... ...y deslumbra descubrir la maravilla... ...que estuvo un milenio bajo tierra... ...probablemente eso ayudó a que se preservara... ...como vemos, la estructura de la ciudad... ...que mandó construir Abderramán III... ...en el año 936... ...el primer califa de Al-Andalus... ...en 1911 comenzaron los trabajos de excavación... ...en un yacimiento que ya se intuía como impresionante... A día de hoy, campaña tras campaña, siguen apareciendo hallazgos, y eso que solo ha salido a la luz un 15% de tanto como guarda la ciudad. Construida sobre un terreno en pendiente, en la parte más alta, estuvo la residencia del califa, el palacio con su salón rico, destinado a recepciones con arcos de herradura, suntuosas estancias que iban perdiendo importancia conforme descendía el nivel. Un segundo piso, por así decir, constituía la sede del cuerpo de guardia, los visires, y la zona más baja albergaba la mezquita y las viviendas de los habitantes de aquella ciudad brillante. Construida a ocho kilómetros de Córdoba, los arqueólogos descubrieron también una calzada islámica única en España. Impresiona pensar cómo se desarrolló la vida en un lugar que ahora reviven las infografías y que los visitantes recorren con admiración. El legado andalusí que ahora es con todo derecho patrimonio de la humanidad, lugar a preservar para quienes vengan después y que puedan también asombrarse de tanta belleza.